Si yo sabía lo que era un tango, me hiciste esa pregunta, te dije que claro que lo sabía, puedo bailarlo a tu lado, pero te estaba mintiendo, no lo sabía exactamente, y me interesé por ello, y te lo voy a explicar, un, un, un tango. Un tango, un tango es tristeza y llanto, noches de amores perdidas, llanto de engaños de amor, cenizas, fuego, celos, dolor. Y si quieres saber más, vente conmigo a bailarlo. Quédate sin decir nada, sigue bailando callada. Y después de haber bailado, quieres seguir a mi lado. Querrá decir que aprendiste, después de hacer el amor. Un tango es tristeza y llanto, noches de amores perdidas, llanto de engaños de amor.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 Quieras decir que aprendiste después de hacer el amor, después de hacer el amor.